Un cordial saludo. En esta ocasión quiero explicar la manera de cómo compartir un link de forma eh, pública en el servidor de Geniali. Mi nombre es Humberto Amaya Alvear, pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Vamos al, al servidor Geniali para que ustedes puedan observar la manera correcta de cómo configurar el, el link. Estando en el servidor Genali y una vez que nosotros eh, hayamos organizado la presentación y posteriormente se le haya dado el nombre ¿sí? a la presentación que se guarda, entonces vamos aquí a la opción, aquí a la, a la parte superior derecha, donde dice presentar, desplego y me aparece la opción compartir. Doy clic aquí en la opción compartir, me aparece una ventana emergente Dentro de las opciones aparece la opción enlace y me dice que la visualización en página social, o sea, la visualización de este lino de esta dirección de forma pública, ¿sí? es la que nosotros debemos de tomar para poderla copiar y entregarla en el documento o Word de la actividad correspondiente. Entonces, en tal sentido voy a darle copiar. Sí, me dice que se ha copiado satisfactoriamente y ya con eso ya tengo en la memoria la dirección que voy a compartir y para poder comprobar de que esa es la dirección correctamente, entonces lo que voy a hacer en este momento es voy a cerrar esto adecuadamente, sí, lo cierro aquí y con el fin de poder validar si adecuadamente eh, es la dirección que yo he copiado. Listo, ya me salí del servidor, ahora sí voy a pegar la dirección, Control-V, ¿sí? le doy Enter y me debe aparecer la presentación que eh, estuvimos realizando. Miren ahí, esta es la presentación y de esta manera podemos configurar el Lim de forma pública del servidor Geniali para poder compartir nuestra presentación. Espero que con esta orientación se logre configurar adecuadamente el Lim y poderlo entregar. Un buen día y nos vemos en una próxima.